Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a continuar viendo los periféricos de la computadora. Vamos a ver los dispositivos de entrada, los de salida, los de entrada y salida y los de almacenamiento. En la clase anterior vimos un conjunto de periféricos. Este equipamiento nos permite operar la computadora y procesar información. Es decir, ingresar datos, procesarlos y obtener resultados. Por eso vamos a ver que estos periféricos pueden clasificarse en principio en dos grandes grupos, los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Por ejemplo, si escribimos un documento y después lo imprimimos, con el teclado ingresamos los datos y organizamos la información en la computadora y con la impresora después lo imprimimos y obtenemos el documento impreso. Entonces, eso quiere decir que el teclado es un dispositivo de entrada y la impresora es un dispositivo de salida. Bueno, de esa forma vamos a razonar y vamos a clasificar el resto de los dispositivos. Bueno, veamos el mouse. Con el mouse podemos darle órdenes a la computadora. Es decir, podemos indicar qué es lo que queremos seleccionar de la pantalla. O podemos elegir qué programas queremos abrir o qué enlaces queremos seguir cuando estamos en Internet. Es decir, siempre lo utilizamos para dar órdenes o indicaciones, abrir, cerrar programas, etc. Es decir, lo utilizamos para controlar y operar la PC por eso el mouse es un dispositivo de entrada bueno veamos el monitor a través del monitor podemos ver los datos que tenemos en la computadora o también la información que estamos escribiendo en el teclado el monitor nos permite visualizar los archivos el contenido de la computadora y también la información que nos llega a través de internet entonces claramente se trata de un dispositivo de salida el escáner se parece a una fotocopiadora en miniatura vamos a ver que tiene un vidrio donde colocamos una hoja ...escrita, con la parte escrita hacia abajo... ...y la misma es escaneada para obtener una imagen con una copia exacta de la misma. De esta forma podremos tener una copia detallada y precisa del documento. La imagen que se obtiene es de mayor calidad que si le tomáramos una fotografía. Por eso, el escáner es un dispositivo de entrada. Micrófono y parlantes. Ahora vamos a hacer un ejercicio simple. Vamos a clasificar el micrófono y los parlantes. Ustedes tienen que pensar y clasificar cuál de estos es de entrada y cuál es de salida. Van a tener solamente 5 segundos para decidir. Yo la única pista que les voy a dar es que con uno de estos dispositivos podemos capturar sonidos o audio, que los podemos ingresar en la computadora, los podemos grabar como un archivo o enviarlo a través de Internet y con los otros podemos obtener esa información. Entonces, tienen 5 segundos para clasificarlos. Bueno, muy bien. Si clasificamos el micrófono como dispositivo de entrada y los parlantes como dispositivo de salida, estamos en lo correcto. Porque con el micrófono podemos capturar sonidos que podemos grabar en la computadora como archivo de audio o enviarlo a través de internet. Y con los parlantes vamos a poder escuchar lo que reproducimos, ya sea un archivo de audio que está en el disco o si reproducimos... Eh, un audio que nos llega por internet, por ejemplo una transmisión en vivo que está sonando en línea o si reproducimos un video de internet, etc. Bueno, ahora vamos a clasificar una webcam, es decir una cámara web y un proyector. No les voy a decir cuál es cuál, pero uno es de entrada y uno es de salida. Con, eh, supongamos que utilizamos la webcam para tomarnos una selfie y a esa fotografía la vamos a proyectar en pantalla gigante con el proyector. Ustedes me tienen que decir, en solamente 5 segundos, cuál es de entrada y cuál es de salida. Bueno, muy bien. Evidentemente, el proyector para la computadora es lo mismo que un monitor, porque se conecta en los mismos puertos de video que se conecta al monitor o un televisor. Entonces, para la computadora, un monitor, un televisor o un proyector lo trata como si fuera un monitor, es decir, es siempre un dispositivo de salida. Y la webcam está capturando imágenes que son incorporadas a la computadora para que puedan ser guardadas como archivo o enviarse a través de internet. Por eso la webcam es claramente un dispositivo de entrada. Ahora veamos este dispositivo. Se trata de una tableta para dibujar. No dibujamos realmente sobre esta superficie sino que los movimientos que se hacen en la superficie se puedan poder ver por la pantalla. Entonces, Ustedes, yo les digo para qué, cómo funciona y ustedes me van a tener que decir pero les voy a dar solamente tres segundos en esta oportunidad y van a tener que clasificarlo y decirme si se trata de un dispositivo de entrada o un dispositivo de salida. Tienen tres segundos. Bueno, muy bien. Dijeron que es un dispositivo de entrada y es obvio porque si estamos transmitiendo formas y figuras que salen por la pantalla y que vamos a poder guardar en la computadora, claramente es un dispositivo de entrada. Bueno, ahora veamos este dispositivo. Se llama plotter. ¿Y para qué sirve un plotter? Bueno, se utiliza en la industria y el comercio. Con un plotter, una empresa gráfica o una imprenta puede hacer carteles de grandes dimensiones, por ejemplo, de varios metros de ancho o de alto. Y los ingenieros y arquitectos con un plotter pueden hacer planos de un metro por un metro, por ejemplo, de un edificio o de una ciudad entera. Es decir, pensémoslo como una impresora gigante. Entonces... ¿Ustedes qué piensan? ¿Es un dispositivo de entrada o un dispositivo de salida? También vamos a tener solamente tres segundos para decidirlo. Bueno, muy bien. Es un dispositivo de salida. Porque al igual que la impresora, podemos obtener en formato físico un plano que antes estaba en formato digital o el trabajo de un diseñador gráfico. Bueno, ahora vamos a clasificar estos cuatro elementos en cinco segundos solamente. Tenemos el lector de códigos de barras, que es un dispositivo que se utiliza en los supermercados para poder leer rápidamente los códigos de barras de los productos. Y que de esta forma el programa de computadora pueda buscar el precio del artículo. También vamos a, a clasificar la tiqueadora. La tiqueadora es la que emite los tickets en los negocios. También se conocen como impresora fiscal. Vamos a clasificar también una impresora 3D, que es un hardware con el cual... Utilizando un material plástico se pueden producir objetos físicos que fueron diseñados en base a modelos 3D. Y por último un joystick, que es un control o comando para videojuegos. Bueno, tenemos solamente 5 segundos para clasificar estos cuatro dispositivos. Bueno, muy bien. Bueno, de estos dispositivos vamos a comentar la clasificación que hicimos y vamos a hacer la corrección en la clase. Además de estas dos clasificaciones de dispositivos de entrada y dispositivos de salida, hay otra clasificación más que son los dispositivos de entrada y salida. Es decir, son dispositivos que al mismo tiempo son de entrada y salida. Y son los siguientes. Tenemos la impresora multifunción, ya que es impresora y también escáner. Las diademas multimedia, que son auriculares con micrófono incorporado, son las que utilizan los periodistas, telemarketers, etc. Y se utilizan para comunicación. También tenemos las pantallas táctiles que son eh, las que utilizamos cuando vamos al cajero automático, por ejemplo. Son como monitores, con la diferencia de que en el mismo monitor tenemos el sensor para elegir comandos o ingresar órdenes sin utilizar un mouse. La lecto-grabadora de disco compacto o de disco versátil digital. Es decir, lecto-grabadora de CD o DVD. Ya que pueden tanto leer los discos como grabarlos. Y así también las tarjetas lectoras de memoria, donde podemos introducir memorias de celulares o memorias de cámaras fotográficas y leerlas o escribir datos en ellas. Y también tenemos los celulares porque los podemos conectar por USB a la computadora y podemos leer información o grabar información en ellos. Y ahora también vamos a ver el último conjunto que son los dispositivos de almacenamiento. Bueno, a este grupo pertenecen las tarjetas de memoria de diversos tamaños, que se utilizan en celulares o cámaras fotográficas, los pendrives, también los CD o DVD y también los discos rígidos externos. Y aunque son más antiguos y ya están en desuso, los disquets o discos flexibles también son dispositivos de almacenamiento. Bueno, y ahora vamos a ver la segunda parte del video donde vamos a continuar conociendo los componentes que habíamos empezado a ver la clase pasada. Esta vez vamos a ver el disco rígido, la pila, la memoria RAM, la placa de video y el disipador de calor. Además también vamos a ver cómo se ensamblan y cómo se conectan entre sí todos estos componentes para que nos quede la CPU armada. En el video anterior habíamos visto este hardware y sus nombres. Ahora vamos a ver todos estos componentes en mayor detalle y cómo se conectan. Esta es una ranura de expansión de la placa madre. La ranura de expansión sirve para acoplar a esta plaqueta otra tarjeta más y de esa forma agregar una funcionalidad extra. En nuestro caso vamos a agregarle una tarjeta de video 3D. Esto se llama Socket y es el lugar donde va encastrado el microprocesador. Este compartimento es para colocar una pila. La placa madre necesita una pila porque mantiene funcionando un reloj con fecha y hora. Y además guarda datos de configuración del sistema básico de entrada y salida que tiene la placa madre. Este sistema es lo que se conoce como BIOS, Basic Input-Output System, sistema básico de entrada y salida. Esto es un speaker o altavoz, emite un pitido al inicio si todo está correcto y caso contrario no lo emite o emite una serie de señales intermitentes. Del video anterior me preguntaron por qué había un pincel. En informática siempre utilizamos un pincel para limpiar en seco los componentes internos sin dañarlos. Esto es el disco rígido. Acá vemos que dice 2.0 TB. esto significa que tiene 2 terabytes de capacidad. Un terabyte equivale a 1000 gigabytes. Por lo tanto, acá tenemos 2000 gigabytes. Recordemos las unidades. Traten de decirme, ¿cuántos bytes hay en un terabyte? Acá tenemos los conectores donde van los cables del disco rígido. Este es para energía, que va a la fuente de la alimentación. Y el otro es para datos, que se conecta a la placa madre. La placa madre tiene un manual que indica el lugar correcto donde se conectan las unidades de almacenamiento. Esto es la memoria RAM. RAM es la sigla en inglés de Random Access Memory, que en español quiere decir Memoria de Acceso Aleatorio. Esto significa que el acceso a la memoria es mucho más rápido que en el disco, porque el acceso aleatorio quiere decir ...que se puede leer cualquier lugar de la memoria en forma inmediata... ...a diferencia de los discos, donde la escritura es secuencial... ...y se debe seguir un índice para encontrar los archivos. Esta memoria es de 8 GB. La memoria RAM es una memoria de trabajo... ...mientras que la memoria del disco es una memoria de almacenamiento. Se coloca de esta forma en las ranuras para la memoria RAM que tiene la placa madre... Hay una sola forma en que puede entrar, se presiona y encastra justo. Esta es la pila, vamos a colocarla en su lugar. También se encastra presionando. Para retirarla, se presiona en un tope con un destornillador. La pila dura aproximadamente entre 5 y 10 años, o incluso hasta 15 años, dependiendo de la calidad de la batería y del tiempo de uso. Cuando se agota la pila, nos damos cuenta porque hay que configurar nuevamente la BIOS y actualizar constantemente la fecha y hora de la computadora. Esto es el microprocesador, es decir, esto es la CPU propiamente dicha, la unidad central de procesamiento. Esta mancha que ven es porque tiene un resto de pasta térmica o grasa siliconada. Se trata de una pasta refrigerante que es necesario colocar al microprocesador para que no levante demasiada temperatura. Debido a que circula mucha información en forma de impulsos eléctricos, el microprocesador levanta temperatura hasta alrededor de 60 grados en condiciones normales y a partir de los 90 grados comienza a haber problemas se satura y disminuye mucho su rendimiento por eso es necesario un sistema disipador de calor que consiste en esta pasta refrigerante una pieza de aluminio y un ventilador que mantiene una circulación de aire en forma constante de manera de mantener el nivel de temperatura lo más bajo posible el procesador tiene una forma correcta de colocarse y es muy delicado porque tiene filamentos muy pequeños. Los filamentos del microprocesador son de oro, porque el oro es mucho mejor conductor que el cobre y además mucho más resistente a la oxidación. Por lo que lo hace ideal donde es necesaria la precisión, la velocidad y la confiabilidad, como es el caso de la CPU. Ahora vamos a colocar la placa de video 3D que simplemente se encastra. Esta placa se utiliza para facilitar y acelerar el trabajo con imágenes en tres dimensiones. Esto se utiliza en ambientes de simulación, videojuegos y programas de diseño 3D. Ahora vamos a ubicar la motherboard en su lugar y veremos que coincidan los puertos con las ranuras del gabinete. Después se colocan tornillos. Y después de eso se conectan los cables de la fuente de alimentación y de esta forma armamos el gabinete del CPU con todos sus componentes. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Vamos a hacer las actividades que están en el blog, waltermieto.blogspot.com. Escriban, suscríbanse, hagan sus comentarios y expresen las dudas que tengan. Vamos a seguir desarrollando estos temas para continuar aprendiendo informática a distancia. Gracias y hasta la próxima clase.